Oh, uh -huh. Hola, hola, hola amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tomando Mate, Retomando Vida y hoy con la debutante presencia de nuestro amigo Daniel García. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Diego? Muy bien. Estoy muy feliz, muy contento de estar contigo aquí en esta maravillosa serie y pues respondiendo las preguntas muy interesantes que tenemos el día de hoy. Hoy hay bastantes preguntas, ¿eh? Por cierto, no dejen de enviarlas que aquí las vamos a responder a todas. Estamos... Haciendo el mejor esfuerzo, esfuerzo de, de copilarlas, de juntarlas y de que todas quepan en un programa. Porque bueno, cada vez se amontonan más y no queremos dejar ninguna duda. Por cierto, Dani, hoy hicimos el programa eh, de energía femenina, ¿sí? Sí. Posit Positivoestremoradio.com. Fascinante, ¿eh? Para que vayan, visiten la página y escuchen la, la sesión que tuvo Diego, la entrevista que le hicieron desde Miami, Florida. Eh, al alcance de un clic. Así es. Ahí Ricardo la va a subir en estos días de seguro. Y ustedes lo van a poder escuchar. Muy linda, muy linda la plática. Pero bueno, vamos a las preguntas entonces, Dani. A claro ver... que sí. Empezamos con la pregunta número uno y es de Samantha Gracida de México. Samantha nos pregunta, Diego, mi pareja y yo estamos en camino a trascender, pero a mí me surgen preguntas, ideas que no sé si son buenas o necesarias de realizar. Uh -huh. ¿Es correcto traer un hijo al mundo si se está tomando este camino? Y de ser así, si se trae un hijo, ¿cómo es la manera indicada para no quebrantar su pureza e inocencia? Bueno. Para que se forme en esta sociedad ah, okay. y, la, y las enseñanzas de su vida puedan darle una oportunidad a él para poder trascender. Bueno, perfecto. Aquí está el matecito. ¿eh? No te vas a librar del mate, Dani. Sí. Traer un niño al mundo es una cuestión muy personal. Hay almas que traen como propósito, como misión, como experiencia de vida el hecho de ser madres o ser padres. Entonces, por supuesto, cada uno sabrá si necesita de esa experiencia para poder enriquecer, alimentar y desarrollar su alma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un hijo, cuando uno trae un alma a este mundo, tiene un enorme compromiso. Y ese compromiso que tiene, por supuesto, va a ser que en gran medida, que en gran parte, ahora el centro y el, el, de la existencia, de la vida, durante algunos años o algunas décadas a veces, ya no sea nuestra alma, ya no sea nuestra vida, sino la de ese niño que traemos al mundo. Eh, tenemos que brindar y tenemos que darle lo mejor, liberarlo, liberarlo y excluirlo y no permitir que la sociedad y el sistema contamine y dañe su psiqui, sus emociones, eh, su mentalidad, pues está prácticamente imposible. A excepción que vivamos recluidos en un monasterio, en una aldea o en una comunidad desconectada y alejada de todo. Y eso por supuesto no, no, no funciona para la mayoría de las personas. Entonces está muy complicado traer un niño a este mundo. El exceso de información y de muy mala información, eh, toda la, la, la tendencia y, a inclinarnos hacia las cosas materiales, hacia las cosas vanas, bueno, la van a adquirir, la van a eh, alimentar y la van a aprender por doquier, en la escuela, en la televisión, en la internet, etc. Etcétera, etcétera. Entonces está muy complicado la misión que hoy tienen los padres. Eh, bueno, pero sin embargo, por supuesto, eh, si traemos como propósito cumplir con esa experiencia, debemos de hacerlo y desde ya, es lo que se requiere para seguir avanzando para muchos. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, la siguiente pregunta dice, la finalidad de trascender es un futuro que se extinga la raza humana, por ende, traer a alguien al mundo no es necesario? A ver... Si nos vamos a extinguir como raza humana, ah, sí. ¿es necesario traer no. al mundo a otro ser? Claro, no, no nos vamos a extinguir como raza humana, no. podrá haber catástrofes, podrá haber guerras, podrá eh, la natalidad ser reducida, pero no nos vamos a extinguir, el ser humano es sumamente resistente y persiste frente a cualquier adversidad, así que... Eh, bueno, traer un bebé al mundo Como les decía hace un rato Depende de cada uno Es una decisión muy individual, muy personal Y va a ser conveniente Siempre y cuando estemos listos Para ofrecer, para darle a ese niño No solo riquezas materiales Sino también esa riqueza eh, Espiritual, moral, amorosa ¿sí? Que tanto sí. necesita también Esa alma que, que acaba de nacer ¿Qué Perfecto. más? Se mezclan varias ideas por sus videos, de disfrutar la vida, apreciarla sin toda influencia social, pero entonces no sé si tengo que pasar por alto lo que me rodea para solo concentrarme en mi yo interior, y si es así entonces no tiene caso tener pareja, no tiene caso traer vida al mundo, no disfrutar el aire, un atardecer, el sonido, las aves, sentirse vivo. Gracias por su sabiduría y una disculpa por escribir por aquí, no sé si es el medio correcto para disipar mis dudas. No, no, estamos para responder todas las dudas, pero a veces sí tendemos a, a, a pensar o a creer en extremo, ¿no? Y, y, y a veces sentimos que entonces, si sí, tenemos que dedicar nuestra vida para meditar, déjame que no te se ve, espérame. Es que hablar y se vale está un poco complicado, pero ya. El hecho de, de creer que estamos para meditar, para ir hacia adentro, para hacer un trabajo de introspección, y por ende como resultado luego desconectarnos del todo lo que nos rodea, eso no es así. De hecho todo lo contrario, a medida que nos vamos encontrando nosotros a nosotros mismos, también nos encontramos con la naturaleza, nos encontramos con las personas, nos encontramos con todo lo que nos rodea. Entonces con mayor conciencia disfrutamos toda la belleza que este mundo de tercera dimensión tiene por supuesto y que es necesario poder disfrutar al máximo. Pero para eso hay que estar con todos los sentidos despiertos, con todos los sentidos llenos de conciencia. Es correcto. <risa> gracias. <Daniel. risa> ¿Qué más? Maestro Diego. Sí, gracias por, por contestar mis preguntas. Pero yeah. me han surgido otras y tienen que ver con el Maestro Iluminado Jesús. ¿Quién es? ¿Es la misma persona? Ah, no, ah, perdón. Aquí, ah. Giannini Scalici. Giannini Scalici. Scalici. Ah, ahí está. Italiano. Bueno. Bene, vale. bien. este tiene que ver con el Maestro Iluminado Jesús. Ajá. ¿En qué se diferencia la oración a la meditación? ¿Y Jesucristo meditaba u oraba? Claro. De acuerdo a cómo era en su vida Jesús, se podría decir que era un tipo Maestro Zen o nada que ver. Gracias por sus charlas y le mando un saludo. Espero conocerlo pronto. Muy bien. Eh, a ver, la oración y la meditación son cosas extraordinariamente positivas, son ejercicios que a nosotros nos corresponde realizar y ejercer. Lo que ocurre es que cuando se va comenzando dentro del camino espiritual, la oración es lo más importante, porque nosotros podemos conectarnos con la divinidad como lo hacemos con las personas, a través de palabras, hablando. Pero a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo que ya las palabras sobran, que las palabras resultan como un obstáculo, como, como algo que nos dificulta poder llenarnos de esa fuerza que vamos sintiendo. Sí. Entonces, ya entramos en un estado de meditación, en donde no hay palabras, sino que hay mucho más que eso. Son sensaciones, es sabiduría, es comprensión, es sentimiento, es toda una experiencia mística que se vive en estados profundos y que por supuesto los grandes maestros sí. eh, es lo que realizan, ¿sí? Y nosotros poco a poco, partiendo de la oración, tenemos que ir alcanzando ese estado de meditación profundo y de experiencia mística, ¿sí? Entonces bueno. se podría decir que Jesucristo meditaba... Sí, claro, estaba, entraba en un estado de éxtasis, ¿sí? sí. Eso es un estado de meditación profundo, de conexión sí. con la divinidad. Okay. y la otra pregunta que hizo aquí es que si se podía considerar a Jesucristo como un Maestro Zen. Sí, por supuesto, desde ya. Todos los verdaderos Maestros han alcanzado el vacío, han alcanzado el silencio, han alcanzado el todo. Por ende, son Maestros Zen, y son Maestros Taoístas, y son Maestros Budistas, y son Maestros Cristianos, y son Maestros de la verdadera filosofía y de ver, del verdadero camino. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Exitosamente pregunta. Hola, Diego. ¿Qué opinas sobre la masonería? ¿Es un buen camino para recorrer y hacia dónde lleva este camino? ¿Cuál es su fin último? Muy bien. La masonería, qué tema aquí. Yo no no quiero ganarme aquí la oposición, la adversidad y, y el señalamiento de nuestros amigos masones, porque conozco mucho de ellos y son gente muy buena. Sin embargo, sin embargo, <risa> eh, en un principio, claro que las logias masónicas se hacían para que el hombre despertara, se hacían para que el hombre se liberara de los prejuicios, de las limitaciones, de las estructuras sociales. Eh, se habían hecho hace cientos de años atrás, o algunos o algunas logias hace miles de años atrás inclusive, se habían hecho con la intención de que el ser humano se construyese a sí mismo, se completara y despertara y se iluminara. Sin embargo, fueron pasando los siglos y se, se fueron infiltrando esas logias y esas masonerías. Y hoy en día la gran mayoría de las logias y, y, y la masonería está completamente contaminada ya no sirven a ese propósito magnánimo que era el de realizar la gran obra ahora no los grandes maestros los que están en la cabeza de la logia masónica la mayoría de ellos ambicionan el poder la codicia, la ambición no digo de los otros que están aquí ¿sí? de los grados inferiores no, ellos realmente no todos, claro pero la mayoría siento que tienen buenas intenciones pero a medida que van avanzando se van contaminando si no, no llegan a los grados mayores es como la política así es, ¿Qué va eh, referente a las mismas preguntas ¿a qué, ¿a qué entidades o tipo de entidades veneran y recurren en la masonería? depende de la logia pero sí hay diferentes tipos de entidades arcontes que por supuesto eh, a cambio de ciertos eh, favores, eh, estas entidades, pues responden con ayuda, con poder, con aperturas con bendición. Uh -huh. Bendición, bueno, no maldiciones, <ríe> no bendiciones porque nada es gratuito con estas entidades, ¿sí? sí. Y bueno, hacen rituales y sacrificios muy feos, ¿eh? Muy feos. Detrás de, de las guerras, detrás de las crisis, detrás de muchas de las as, acciones que la humanidad ha tomado, que, que, que los grandes poderes deciden y eligen, la gran mayoría de esas decisiones detrás, detrás están las sociedades secretas, las logias o los masones. ¿Sí? Eso es así. Ok. Hace otra pregunta y dice, ¿cuáles eran las prácticas ocultas de los caballeros templarios? ¿Qué era lo que realmente buscaban alcanzar o encontrar? ¿Y por qué iniciaron este culto a Bahomed? ¿Y qué representa realmente esta figura? Claro. Bueno, en un principio, este es tu En un principio, eh, los templarios eran realmente almas que buscaban no solo el santo sepulcro, sino buscaban el santo grial, que no es ni más ni menos que la piedra filosofal o es la conexión directa con Jesucristo, con el Espíritu o con eh, la iluminación, sí. Ese santo Grial sabían ellos que debían de alcanzarlo a través de la apertura del corazón. Y el corazón solo se abre y solo se muestra y solo vibra encendiendo ese fuego secreto solo si se vencen los miedos, las inseguridades, los temores. Así, solo así. Entonces, claro, estos caballeros medievales, templarios, se lanzaban a esa misión de recuperar la, la Jerusalén. Se... Se lanzaban a custodiar los caminos para, los, para que los peregrinos pudieran llegar a venerar donde Cristo había muerto, donde Cristo había vivido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero ellos lo que realmente estaban demostrando es que dedicaban su vida a la divinidad, a lo espiritual. Claro, pareciera que era algo violento eso, pero imaginémonos en la época medieval, ¿no? <risa> Si no existían estos guerreros monjes, sí. pues realmente la gente común y corriente no podía peregrinar, no podía tener acceso a, a, a cierta seguridad cuando se quería dirigir hacia esa Jerusalén sí. tan anhelada hasta el día de hoy. Y Baphomet en un, principio representó, en un principio representó esos miedos a los cuales hay que vencer para poder acceder al Santo Grial. ¿Sí? por eso se lo hacía monstruoso, por eso se lo hacía <risa> todo desfigurado intimidante. Así como, intimidante, claro, así como los dioses del de, de budismo tibetano si ¿sí los has visto, la sí. <risa> lengua afuera, <risa> los ojos y todos monstruosos pero no porque estén así de feo significa que sean malos o sean negativos o sí. sean perversos, ¿eh? ojo con eso no debemos de etiquetar lo feo como algo malo y lo bonito como algo positivo, porque la verdad es que muchas veces los seres negativos tienen la habilidad de ser eh, figuras muy bellas, ¿eh? sí. para que sean más difíciles de identificar, entonces Baphomet representaba como el guardián del umbral, y si algún templario había alcanzado cierto desarrollo y era capaz de atravesarlo y no temerlo y no tener miedo, entonces sí se le abrían las puertas del paraíso. ¿Mm? Oh. Eso representó en un principio que después, más adelante, hayan contaminado, hayan malentendido, malinterpretado la figura de Baphomet. Sí. Eso es otra cosa. Siempre sí. sucede eso, siempre pasa eso. Sí. ¿Mm? Lo negativo toma, agarra aquello que que resulta ser enormemente beneficioso, pero que no es fácil compre comprendido Ajá. por la gente común y corriente y entonces lo empieza a llenar de, de, de contaminación, de prejuicios, de cosas negativas, porque, claro, no es conveniente para las fuerzas que nos quieren a nosotros mantener aquí esclava que nos demos cuenta que venciendo los miedos, que venciendo las dudas y las inseguridades, sí. así, solo así podemos alcanzar esa anhelada libertad y ese destino que merecemos. Mm. Vale, creo ser bastante claro con Sí, esto. Vale. definitivamente. Ok, okay. qué bueno. ¿Qué más? Silvia RC pregunta, uh -huh. bueno, hola Diego, tengo unas cuantas dudas y espero puedas ayudar. La, la número uno, ¿qué significado tienen las perforaciones en el cuerpo? ¿Realmente ayudan energéticamente hablando? Bueno, yo tengo una perforación aquí, me la hice cuando tenía 15 años, ¿no? Me la hice porque creía que iba a ser seductora para las chicas, ¿no? seductor para las chicas, ¿no? En ese sentido. Eh, luego pasaron los años y me di cuenta que no funcionaba para eso, pero ya me lo dejé. A lo mejor no era la perforación. No. Eh, y la, realmente el tema de tener perforaciones no... Representa algo dañino en términos energéticos, a excepción que no tengamos en exceso perforaciones. ¿Sí? Algún arito, algún detalle, alguna cosilla, está muy bien. Pero claro, hoy en día a veces vemos gente con, con todos lados, metales y, y, y bueno, con perforaciones que entonces sí, el circuito de los meridianos se ve interrumpido por tanto metal, por tanta cosa artificial. Y eso sí pudiese representar entonces algo dañino. Además, las personas que, que no, no, nos, no se sienten inseguras respecto a, a, a lo que son y a, y, y a lo que naturalmente reflejan y proyectan, pues no necesitan de, de perforación. ¿sí? Yo la verdad lo tengo ahí porque bueno ya desde los 15 años está, pero... Es un detalle que la mayoría no se da cuenta, pero uh -huh. puedo tenerlo, puedo no tenerlo. Uh -huh. no, no es algo que se utiliza con vanidad, pero la gente que se llena de, de, de, de, de aro, se <risa> llena de, de piercing, se llena de un montón de cosas. O sea, ¿para qué lo hace? Por vanidad, sí. para destacarse, para realzar su parte física. Y bueno, todos estamos en la libertad de hacerlo, sí. pero eso está mostrando todavía un nivel de conciencia bajo. ¿sí? sentirnos confiados, seguros y que tenemos cierta personalidad eh, más allá de que no tengamos absolutamente nada, ni siquiera ropa de marca. Eso es realmente seguridad. Eso realmente es eh, es personalidad. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Número dos. ¿Los símbolos a manera de tatuaje tienen poder o influencia en nosotros, en nuestro cuerpo? Sí, claro que sí. Por eso hay que tener mucho cuidado si te haces un tatuaje. ¿Qué símbolo te haces? Y si te lo haces, pues no te hagas 10, 15 o 20, porque entonces eso produce... Sí, imagínate, sí. una sobrecarga tremenda, <ríe> cortocircuito. Lejos de ayudarnos. Claro, sí. claro. Y, y la gente que se hace esos dibujos así un poco eh, negativos, densos, ¿sí? digo es difícil avanzar, salir adelante cuando tenemos un dibujo que representa la muerte, la sangre, la violencia... Es tremendo eso, ¿eh? por eso tengan mucho cuidado y si se hacen algún símbolo, pues verifique muy bien la vibración y el sentido y no se llenen el cuerpo porque entonces hacemos cortocircuito como decíamos recién. ¿Mm? Okay. Más, por último pregunta: ¿Cuál es el verdadero significado de la veneración y culto a la serpiente en las culturas antiguas y cuál sería la interpretación más adecuada de la serpiente en la Biblia? Perfecto. La serpiente siempre ha simbolizado la sabiduría, ¿Sí? eso es lo que ha simbolizado el conocimiento de la creación, el conocimiento de, de lo más profundo de la existencia y de la vida por eso Kundalini es una serpiente y Kundalini se aloja en el sacro en ese centro que tenemos ahí eh, debajo de la columna vertebral y, y bueno, si logra despertarse, logra elevarse, logra ascender en ese árbol, por supuesto nos otorga y nos brinda y nos da la iluminación. Entonces siempre ha representado esa, esa, esa parte y ese aspecto. Ahora que las religiones le hayan, lo hayan señalado como algo negativo, maligno y dañino, pues claro que sí. ¿Cómo no? Si la sabiduría es la cosa que más daña a la religión. La persona, a medida que va despertando, a medida que va tomando conciencia, que va entendiendo y comprendiendo, sí. pues deja de ser religioso sí. y comienza a ser espiritual. Ese es el problema. ¿Sí? Sí. Sin embargo, Yahvé ve, ya ve lo que hizo fue, por supuesto, expulsarnos, dice que, del paraíso, por haber escuchado a la serpiente y haber provocado que la serpiente estuviese en la tierra, estuviera en los centros inferiores. O sea, que el conocimiento nomás sea mundano, que el conocimiento sea material, sí. nada más. Sin embargo, hemos mucho que ahora le queremos poner alas a esa serpiente y queremos adquirir el conocimiento de las cosas que van más allá de la materia, de la tercera dimensión y yo estoy seguro que los que estamos aquí... Ahí está Luis, Ricky, Gaby, Sonia, sí están detrás de cámara, y yo. Y todos los que están detrás de la pantalla quieren ponerle alas a esa serpiente que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Que nos gestó cuando éramos bebé, que se puso a dormir cuando nacimos y solo trabaja en el plano material, pero que ahora va a despertar y va a ascender para darnos ese conocimiento superior. ¿Mm? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Okay. Me faltó una pregunta. Okay. La última dice así. ¿Los llamados dioses de la antigüedad eran tal como se les muestra según la cultura o son simples representaciones, imágenes simbólicas de algo más? Esos dioses existieron, es más, existen. Sin embargo, por supuesto, lo llenaron de, de, la, de aquella cultura, de aquella idea, de aquel de aquella visión cosm cosm cosmológica que tenían, eh, pues en este caso los griegos o las civilizaciones antiguas uh -huh. y bueno, le fueron poniendo personalidad y fueron proyectando también sus, sus desventuras humanas las fueron volcando en esos dioses que habían conocido, que se habían contactado y que, bueno, para tenerlos cerca y para seguir teniéndolos presentes, pues los llenaron de un montón de, de, de historias, ¿no? Sí. Que, claro que no son ciertas, porque si son seres trascendidos, y si son sí. seres divinos, no viven las penurias del hombre. Sí. Pero bueno, el hombre quiere sentir, o en aquellos tiempos quería sentir que los dioses estaban muy cerca Ajá. y los hacían muy humanos. Hoy en día, torpemente, los ponemos muy lejos. <risa> o muy cerca o muy lejos la verdad es que las divinidades o los seres trascendidos deben de estar donde tienen que estar en un sitio en donde, por supuesto son diferentes a nosotros, pero sí. son absolutamente alcanzables a sí. nosotros ¿Mm? por eso sería lo ideal ok Daniel García pregunta hola maestro, llegó primero que nada, muchas gracias por responder mis dudas anteriores, espero pueda responderme estas la primera uh -huh. pregunta es ¿Cómo puedo hacer para adelantar mi karma, para pagar lo que hago en esta vida y no en otra, y para pagar todo lo que debo? Muy sí. bien. Primero y principal, no imitar a los dioses de la mitología, ¿no? Porque Sería <risa> un desastre, se llenarían de karma. <risa> y segundo, para irse liberando de ese karma que nosotros tenemos... Uh -huh por supuesto que está a nuestra disposición siempre la herramienta de generar Dharma, de generar méritos, de generar ese dinero espiritual, que por supuesto trae como resultado el hecho de que esa, esos pendientes o ese karma que nosotros tengamos, pues no lo vivamos con dolor o con sufrimiento. ¿Sí? Okay. ¿Se explica? Sí, por supuesto. ¿Qué es hacer méritos? ¿Qué es hacer Dharma, Dani para ti? Pues servir Servir, muy servir. bien, excelente Servir, eh, siempre en dirección hacia la luz Siempre en dirección a que las personas confíen en sí mismas Y se mm -hmm. autorrealicen a sí mismas Esa es la manera más elevada de servir Muy bien, ¿qué más? Pregunta número 2 ¿Es posible brincarse reencarnaciones o tengo que cumplir forzosamente el ciclo? ¿Se puede elegir no reencarnar y volverse a fundir en el todo? Muy bien eh, liberarse de las encarnaciones que a nosotros nos corresponde tener, pues está muy complicado, está muy difícil. La verdad es que un alma algo evolucionada generalmente no quiere venir a encarnar y quiere desafanarse de, de, de las experiencias que, que necesita venir a vivir y, y entonces claro primero lo intentan convencer los maestros de que tiene que venir a encarnar para seguir creciendo para seguir avanzando Ajá. pero eh, esa alma puede seguir resistiéndose entonces ahí sí que van y lo atornillan al cuerpo ¿sí? ahí clac clac a ese corpito que está por nacer el alma quedó ahí pegada eh, Lamentablemente, mientras nosotros tengamos energía aquí pendiente, uh -huh. mientras nosotros hayamos dejado nuestros deseos, nuestros sueños, eh, nuestras fantasías incumplidas en este mundo, en esta tercera dimensión, vamos a regresar. Uh -huh. No es que se nos obliga, nosotros mismos nos estamos obligando con esos deseos no cumplidos. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, no hay manera de desafanarse. A excepción que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos creciendo, vayamos entendiendo. Entonces, claro, para ti o para mí teníamos como destino una encarnación luego de esta vida que tenemos. Sin embargo, hemos crecido tanto, hemos avanzado tanto que ya nos liberamos porque lo que teníamos que aprender en aquella otra vida ya lo aprendimos aquí. ¿Sí? sí. Bueno, y eso es lo que estamos intentando hacer todos nosotros. Por eso estamos aquí. Aquí, respondiendo preguntas, ayudando, sirviendo, apoyando en todo lo que podemos Claro que sí, generando dharma. Generando dharma, exacto, Dani, muy bien ¿Qué más? Finalmente, la pregunta número tres ¿Qué es eso de que se te sube el muerto? Claro ¿Es real? ¿Se trata de un ser etérico? Si es así, ¿por qué pasa esto? Muy bien, ¿qué es eso de que se nos sube el muerto? ¿Alguien de ustedes se le ha subido el muerto? Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ti se te subió el muerto Dani. Sí. Bueno, alguien más se bueno, me subió el yo muerto. Yo digo que era el muerto. Sí. Bueno, cuando nosotros dormimos, cuando nosotros descansamos, muchas veces nuestro cuerpo queda en la cama, pero nuestra alma se sale del cuerpo y se va a pasear por ahí, a los planos, a los sitios o, o a las dimensiones que le corresponde vivir de repente pasa por ahí alguna entidad o, o alguna eh, alma desencarnada que anda necesitada de cuerpo y dice, ah caray, miren lo que me encontré por aquí, un cuerpito calentito, ¿sí? Eh, y no veo ninguna alma que está por ahí. A ver qué tal, a ver si me puedo meter, voy a intentar, porque tenemos nuestras defensas, pero ellos no dejan de intentar de meterse porque a veces sí lo logran eh muy raro que esto se suceda pero a veces sí lo logran entonces claro viene el alma que tiene derecho sobre ese cuerpo que es dueña de ese cuerpo y, y dice y esto qué onda qué pasa este acá? Qué... ¿Sí? quién es este ocupa ¿eh? nadie lo invitó qué hace por aquí entonces claro está ese forcejeo ¿Eh? Y termina, por supuesto, eh, el alma que es propietaria del cuerpo desplazando a esa entidad o a ese ser que no le corresponde estar ahí, pero claro, se levanta un poco así como aturdida, sí. ¿eh? como diciendo: Tuve al muerto. ¿Y sabes qué? Sí, tuviste al muerto. <risa> <risa> <risa> bueno, siguiente qué. pregunta: sí. Rosa Castañón. Hola, amigo. He visto tus videos y me parecen muy buenos e interesantes. Quizás puedes resolverme mis siguientes dudas. Número uno, ¿qué ser etérico es realmente la muerte a la que se le rinde culto? ¿Es tan milagrosa y vengativa, como dicen? No, no, no, para nada, vengativa no lo es. No, no, es un gran comerciante, la Santísima Muerte, así como la llaman. Un gran comerciante, ¿sí? Que a través de los miles y miles de años, porque esto no es nuevo, esto viene de muy atrás, a la, a la muerte se la venera desde de, de, bueno, tiempos muy remotos uh -huh. eh, y no, no nos referimos a la muerte de, de morir, de desencarnar ¿sí? porque eso es algo positivo, es algo natural nos referimos nosotros a esa entidad que ha usurpado el miedo que nosotros le tenemos a la muerte uh -huh. ha, usurpado, ha usurpado esa imagen uh -huh. para que ella pueda obtener de nosotros lo que tanto requiere, lo que tanto necesita que es energía, vitalidad e inclusive almas para que le sirvan a ella a cambio de favores que te da. Y por supuesto, como buen mafioso, cuando no cumples con ese trato, no, no, no es nada personal, pero sin embargo, por supuesto, no te va a dejar ir así, así de simple, sí. tienes que cumplir. Y bueno, eh, de eso se trata. Eh, una simple transacción en donde a nosotros pues no es para nada conveniente que acced accedamos a ese tipo de cosas ¿sí? uh -huh. lo que pasa es que el nivel de conciencia de los seres humanos es tan pobre es tan minúsculo, es tan pequeño que no agarramos del primer mafioso, del, del primer bicho de la primera sí. entidad que tenemos al alcance ¿sí? Sí. entonces bueno por favor, aquellas personas que de alguna manera tienen la tentación de pedir algo que necesitan, uh -huh. no se lo pidan a estas entidades <ríe> oscuras, negativas, nefastas, que lo único que piden es energía, vida eh, y, por supuesto, devoción absoluta. Sí. No, pídanse a los seres de luz, pídanse a los maestros, pídanselo a los seres positivos. Lo que pasa es que ellos te van a dar solo si te los mereces. Sí. ¿Eh? Tienes que hacer méritos. ¿eh? Y ellos te van a ayudar a que te ayudes. Sí. La muerte, la santa muerte, así como le dicen. No tiene nada de santa. No importa si lo mereces o no. Si tú le das energía, si tú le das vida, si tú le das algo que a ella le interesa, te lo ah. va a dar aunque no te corresponda. Pero, ojo mi amigo, Porque Lamentablemente, una vez que hemos incorporado esta entidad a en nuestra vida, es muy difícil desafanarse de ella después se mal. puede, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí se puede. Okay. Claro que sí. La pregunta número dos, uh -huh. y sobre los milagros, ¿qué son y por qué se dan? Conozco a muchas personas que se unieron a una religión después de recibir, mediante su oración y fe, algo que aparentemente era imposible. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el poder que actúa detrás de un milagro y en base a qué sucede? Muchas gracias y bendiciones. No, claro que los milagros existen. ¿Sí? y los milagros no es ni más ni menos que la intervención de estos seres de cuarta y quinta dimensión en nuestras vidas y lo hacen porque corresponde y lo hacen porque nosotros ya estamos en condiciones de recibir eso que es necesario que vivamos que experimentemos para poder seguir creciendo para poder seguir avanzando eh, Claro que se da en las religiones también. No crean ustedes que en las religiones... Ah, no, dicen los seres glúos, los maestros, ahí no participamos. Eso ya es cosa de, del pasado. No, por supuesto. Hay almas muy nobles, hay almas muy hermosas, muy positivas, que están ahí por amor y que buscan crecer y avanzar, aunque a veces la religión misma lo limite, pero ellos están ahí de corazón y ellos reciben eh, esas bendiciones, esos milagros y, y, y esos esas experiencias que por supuesto renuevan, transforman y revitalizan todo ese anhelo y todo ese amor a lo elevado que tiene. Okay. ¿Qué más? Samantha Gracida pregunta. Ya la última. ¿no? Este, tenemos bueno, tenemos a ella y, y a otro. Con Vamos una... rápido. Sí, sí. ¿Cómo puedo yo seguir estas enseñanzas dejando aparte los sentimientos, pero sin dejar de querer ayudar a cuanto animal se me atraviesa? ¿Los animales tienen alma? Ah, bueno. Sí, los animales tienen alma, por supuesto que sí. Los que hemos tenido mascotas, no podemos dudar de ellos. Tienen almas. Y esas almas, si siguen avanzando y siguen evolucionando, pueden llegar a ser seres humanos. De hecho, hay muchos perritos o gatitos que se comportan de manera más humana, inclusive que ser humano. ¿eh? Sí. ¿Y cómo hacer para no ayudarlos? hijos su madre. <risa> es que si uno tiene un alma compasiva, un alma sensible ¿cómo no ser afectado de repente por el dolor ajeno? ¿cómo no ser afectado por el dolor de un animalito? por supuesto que sí lo que pasa es que esa compasión que surge en nosotros debe también ser acompañada por la conciencia que nos lleva a nosotros a eh, asumir que bueno, no todos podemos cambiar, sí. ¿sí? no todos podemos resolver. Sin embargo, una oración, sin embargo, una bendición, sin embargo, un rayo de luz y de amor puede hacer mucho por esa alma. Llámese animalito o llámese ser humano. ¿sí? Okay. Y bueno, y hay, hay veces que sí hay que actuar, hay veces que, que no podemos hacernos eh, a un lado, que Dios te bendiga y me voy, y que el carro atropelle al perro. No, ¿sí? Tengo que discernir cuándo sí debo de actuar y cuándo, pues no me es posible actuar, ¿sí? sí claro. Sin embargo, si no puedo actuar físicamente, lo hago espiritualmente y desde corazón. ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué más? Referente a esto, pregunta que si una persona que ha maltratado a un animal, ¿podría por karma reencarnar en uno? Ah, fíjate qué interesante. Sí, no es, no es muy frecuente Ajá. que eso se dé, pero sí puede pasar. Puede ocurrir que de repente un ser humano, los maestros digan, ah caray, maltrataste muchísimo a los animales, Gracias. no te corresponde encarnar como animal, pero para que aprendas algunas cositas, ahora vas como cerdito, ahora vas como vaquita ahora vas como pollito <ríe> ahora vas como perrito, lo que sea ¿sí? Sí, eso sí. pasa a veces, ¿eh? no es frecuente, pero puede llegar a ocurrir ¿Mm? ¿Qué, ¿qué más? más? Eh, vamos con las últimas preguntas la última pregunta, Víctor Salcedo muy, muy, muy, bien, muy buenos videos maestro Saludos, pero tengo una pregunta sí. Después de saber la verdad de la vida ¿En qué me tengo que convertir? Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México Me quedé frito <risa> Es que cuando te haces uno con la verdad La verdad te convierte a ti mismo ¿Sí? sí. Y ahí no hay preguntas Ahí hay certezas Así que bueno, lleguemos hasta ahí y ahí vas a tener tu respuesta sin ningún lugar a duda. ¿eh? Bueno, hasta aquí entonces eh, las preguntas que hemos respondido. Solo quiero leer dos cositas. Una, una cosita que escribí esta semana, que la dije en la, en la radio. ¿sí? Se la dediqué ahí a las dos periodistas, eh, a Marisa y a Regina, que me entrevistaron. Dos chicas muy simpáticas de extremoradio.com. Eh, ¿Cómo? Positivo Radio ¿Cómo se llama la radio? Positivoestremo.com sí. PositivoextremoRadio.com. Uh -huh. sí. Positivo sí. Y bueno, quiero leerlas Y compartirlas también con ustedes Y dice así Y si abrieras tu entendimiento Y vieras que no te miento Cuando hablo de lo que siento Te muestro que mi maestro es el viento Ligereza, liviandad y libertad Vida en movimiento despertar a cada momento ¿qué te parece? muy bonito, muy, muy, profundo. Profundo. Eh, muy, profundo. muy profundo muy profundo y bueno, por último aquí una frase canalizada, en este caso por eh, María de Lourdes González Gracia, que me dijo que lo compartiera también, dice así en la búsqueda de la verdad los oropeles y el brillo nos confunden el encuentro es hacia y desde adentro de tu ser. Cultiva el silencio y escucharás las respuestas. Para escuchar a Dios en ti, solo haz silencio. Y aquí nos despedimos. Bye bye. Hasta la próxima y muchas Estamos gracias por vernos. Gracias amigos y gracias porque hemos llegado a los 5.000 suscriptores. Y rompemos el silencio. Muy bien. Bye bye. <risa>